Muchas gracias por acompañarnos en esta sala de entrega de la cuarta edición de los premios EAPN de, de participación. El proyecto Fotoboy Jaén es un proyecto de investigación, acción participativa, con dos barrios vulnerables de la ciudad de Jaén, en el que pretendíamos hacer un diagnóstico social de, de ambos barrios con el objetivo de hacer propuestas a la administración pública sobre las necesidades de, de los propios barrios. Es una magnífica oportunidad de dar visibilidad a las personas y al trabajo que han hecho las personas que viven en barrios vulnerables. Nosotros trabajamos mediante derivaciones de servicios sociales, dándole, sobre todo, apoyo sociolaboral. Este premio no es para la Fundación en sí, sino también para las personas que, que trabajan día a día eh, en su cambio personal, con sus itinerarios individualizados y que al final son ellos y ellas las que merecen realmente este premio. Fundación Ceres principalmente se dedica a la persona. La participación no es tan sencilla como pensamos, es decir, que no, no nacemos eh, sabiendo participar, sino que ...que la participación se aprende a lo largo de, de la vida".